Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Ya os dije que hoy estaba bastante cansado, pero vale la pena levantarse de la cama por el invitado que tenemos hoy. Estoy hablando de Severete. Severete tiene, bueno, es un streamer creador de contenido súper conocido. También estuvo en Facebook, estuvo en Twitch, ahora me parece que también hace contenido para YouTube. Y bueno, eh, lo que queremos con él, eh, le hemos dado una caja especial, una Mystery Box, que vais a ver qué caja es. Que estamos hablando de la caja más importante que teníamos, que es la del Wind Waker, con la edición especial que viene con la Karina y la Master Quest. Y se la hemos dado a él porque tiene un corazón enorme, porque es una persona que le gustan los perros y que le gustan las causas sociales tanto como a nosotros. Creemos que es importante que personas como, como Severete como Xavi, que tiene siete perros y un gato, ¿correcto? Eh, es importante que sean eh, estandartes del proyecto y es por eso se lo regalamos a él y, y me sabe, no te tiene que saber mal el hecho de que nosotros te regalemos cosas porque lo hacemos desde el corazón o sea todo el alcance que tú nos puedas dar a nosotros para que podamos ayudar, empezar a ayudar a la gente para nosotros será bienvenido y tú eres ya parte de la familia, te lo digo más que nada porque por ejemplo por la parte de Mónica, te puedo asegurar que, bueno, hemos encontrado a alguien... Bueno, sois todos muy luchadores, muy guerreros, y es una cosa que hace que se te... el corazón se te ponga a palpitar muy rápido, y de verdad que creo que mi tratamiento está más cerca que nunca, y no solo el mío, sino seguramente el de alguien cercano bastante temprano, si todo va según lo previsto. Sin más, os dejo con él, es, un per... una... O sea, es una persona que yo ya os digo, aquí hago de telonero, no pinto nada, eh, lo que sí acordaros, el verde es el color más importante, ¿de acuerdo? Proyecto Botovilo lo que quiere es donar dinero a asociaciones o a personas que necesiten de tratamientos de salud mental o a perreras. Ya estamos a punto de cerrar algunos patrocinios y la semana que viene se va a ligar parda y empezamos a liar la parla, a, pia, a liar la parla, perdón, con Xavi porque estemos seguros que lo que va a ocurrir, aparte de que salga la de Xavi, va a ser impresionante Gracias Xavi por el apoyo, te quiero mucho y mi perra también te quiere saludar Xavi, gracias por ayudar a mi humano, mi humano te quiere mucho, yo también tengo una pulsera Sí, Xavi, un abrazo, te queremos Hermanos, hermanas, bienvenidos a un vídeo Hoy soy Sebrete para el que no me conozca, ¿vale? Y hoy me han traído un regalito, ¿vale? Que es esta de aquí, es una cajita, la Mystery Box Del proyecto Watove, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Creo que sí, ¿vale? Eh, y bueno, vamos a abrirla, ¿vale? Ahora os explicaremos cómo funciona todo Y para qué es esta cajita, por supuesto Vamos a abrirla y a ver qué, te, qué tiene dentro A ver qué contiene, ¿vale? ¡Vamos allá! Vamos a ver qué encontramos por aquí bueno, a ver, a ver, a ver. Enseño por aquí la cajita primero. ¿eh? Con un texto por aquí que ahora leeremos también. Vale, y unas cuantas cositas. ¿eh? A ver. Vale. Una cuerda por aquí. Muy chula verde. ¿eh? Claro que sí, verde me gusta. El color me gusta. Las cosas como son. Vale, ponemos por aquí. Vale. Y uy, estoy viendo algo ya que me gusta. Estoy viendo algo ya que me gusta bastante dentro de aquí. Vale. Aquí lo tenemos, ¿eh? Vamos a abrirle a ver qué hay Vamos allá que Tiene muy buena pinta lo que estoy viendo por aquí Muy muy buena pinta A ver, estoy nervioso, estoy nervioso Y no soy de los que rompen el papel Me gusta cuidar el papel también ¡Ojo! Que tenemos aquí de Legend of Zelda, gente Juegazos de la GameCube, súper antiguo Me encanta, me encanta, mira, mira Guapísimo, vale Edición limitada, ojo, eso ya, ojo más todavía, ¿eh? esto me gusta más. Me encanta, me encanta. Guapísimo, tú. Eso ya está nervioso, me temblan un poquito hasta las manos. Qué chulo. Vamos a abrirlo, gente, a ver, a ver qué tiene dentro. ¿eh? Lógicamente, el juego, por supuesto. Oh, como nuevo, chicos, mirad. Está increíble. Mirad, mirad, mirad, mirad. Dos... Oh, Qué pasada, tú. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta los papeles, todo está como nuevo, nuevo, nuevo. ¡Ojo! Tarjetita también por aquí. ¡Uy! ¿Eh? Oh, por aquí más cositas. Esto hay que leerlo, lógicamente. ¿Eh? Y claro, los papeles también del juego, por supuesto. Y está como nuevo. Nuevísimo. Me encanta. No lo sacaré, pero... Está nuevo. Increíble. Me gusta, me encanta, me encanta muchísimo. Vale, gente, pues vamos a leer lo que pone aquí en la cajita, ¿vale? Que tiene... Aquí el textito, ¿vale? Working Together Better. Y por aquí, les presento el proyecto what to be Mystery Box. Cada caja contiene una herramienta especial para mejorar o alegrar el día de alguien que amas. Pero eso no es todo. El 30% del beneficio obtenido de cada caja es utilizado para fines eh, sociales. ¿vale? Al recibir la caja, te comprometes a usarla para ayudar a un ser querido. Se anima a los usuarios a grabar y a compartir en sus redes sociales el momento en que entregan la caja, para inspirar a otros a hacer lo mismo. Eso está muy bonito. Comparte tu historia usando el hashtag Wotube para que nadie se sienta solo o triste nunca jamás. Imagínate la alegría y la emoción de sorprender a alguien especial con esta caja y hacer una diferencia en la vida de otra persona. Únete a nosotros en este proyecto y ayuda a crear un mundo más bondadoso y generoso. Me gusta, me gusta. Y por supuesto, he visto también por aquí, perdonadme que estoy un poco nervioso, vale, que esta caja contiene una dedicación bastante especial. Porque esta, esta hay que decir que esta caja ha sido especialmente para mí ¿eh? y, y contiene un tesoro muy importante para la persona que ha hecho la caja. vale, Y tiene la dedicatoria aquí. Este es mi mejor tesoro, un trozo de mi corazón, por tu inmensa ayuda. Muchas gracias, te quiero. Y me encanta, la verdad, aquí la filmita, ¿Vale? Y ahora, mira... Aquí está todo, gente, la verdad es que me ha, me ha encantado La verdad que sí Vale, gente, dentro de la caja estaba esta cartita Bueno, dentro de la caja del juego estaba esta cartita Que, por cierto, me han dado el as eh, Son siete cartas en total, ¿vale? Me han dado una que es especial, ¿vale? Las demás son negras, que las tengo por aquí, ¿vale? Y son cartitas, pues, con un texto motivador Que está súper, súper chulo, ¿vale? Por aquí tengo decisión, fuerza Tenemos amor, hay unas cuantas, ¿vale? A mí me ha tocado el as tiene el, el QR, ¿vale? Que es un... El QR, pues supongo, ¿eh? Que también lo tenemos por aquí. Que esto es más o menos un librito que explica, ¿vale? De, de qué es el proyecto. Que es un proyecto que, que está hecho para ayudar con el tema de la salud mental, ¿vale? Que está súper bien, ¿vale? Aquí explica quiénes son, que es David, ¿vale? El, el, que es el chico que ha montado todo esto. Es el dueño del canal de YouTube. Que, por cierto, el canal se llama Final Boss. ¿Vale? Final Boss Project creo que es, que está por aquí. ¿Vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? No se verá, pero bueno, no os preocupéis Que por ahí se verá todo seguro, ¿vale? Podéis seguirlos en sus redes sociales, en YouTube, en Instagram Twitter y TikTok, ¿vale? Que es Final Boss Project, ¿vale? Y es eso, gente, es un proyecto que es para dar visibilidad Al tema de la salud mental Y simplemente, ¿cómo podéis ayudar al canal? Y a todo esto, pues suscribirse Darle like a los vídeos, compartirlo ¿Vale? Comentar, que eso ayuda muchísimo Y si alguien quiere aportar un poquito más Pues tenemos el tema de las cajitas La tengo aquí, ¿vale? Que es para echar una manilla, pues un poco más, pues más grande, para que le interese. Y también quiera por recibir, pues quizá, un celda como yo. ¡Ojo! Mm, que está bastante, bastante chulo. Y nada, gente, pues lo dicho, que el que quiera apoyar, pues ya sabéis, ¿eh? Tenéis el canal de YouTube aquí, de Final eh, Final Boss Project, ¿vale? Podéis suscribirse al canal, compartir los vídeos, eh, los likes, que eso ayuda muchísimo, ¿vale? Y dar visibilidad a todo el tema de, de la salud mental, ¿vale, gente? Así que nada, Sebrete se despide por hoy Muchísimas gracias por este regalo David, gracias por, por esta caja Tan especial para ti, de verdad Un besazo y un abrazo enorme Y nada chicos, lo dicho, Sebrete se despide Un besito para todos Y ya sabéis, suscribirse al canal